Esta moción va de que vamos a volver a utilizar otra vez el terrorismo de ETA, no vaya a ser que los votantes de Vox eh, se vayan hacia Vox, pero ahora que estamos intentando recuperarlos, vamos a ganárnoslos una vez más, intentando demostrar que somos tan insensibles y tan retrógrados como los propios dirigentes de Vox en esta materia. Y, y yo tendría que decir, bueno, esto no va conmigo, pero claro, en tanto en cuanto se mete por el medio de memoria democrática, ya me están diciendo aquí hay muertos de primera, aquí hay muertos de segunda. Y cuando en este país se hayan restañado las heridas, y son más las heridas de 100.000 muertos que no han tenido una sepultura digna, mientras esas heridas no se restañen, no me pueden hablar de, de unos muertos por terrorismo que tienen su propia ley, que tienen su memoria, tienen su reparación y tienen sus indemnizaciones. Es que mientras eso no se arregle, va a seguir supurando, supurando la memoria de este país en torno a, a cómo se está mancillando la de dignidad de esas víctimas con mociones de este tipo. Porque la ley de memoria democrática no toca a las víctimas del terrorismo de ETA. No tiene esa función, porque hay otra ley específica que atiende a eso. Y nosotros hemos tenido que aguantar mucho. Y he tenido que aguantar, no solo estar mancillando la memoria de las víctimas o de los muertos eh, por el régimen franquista, sino también yo he sentido mancillada mi honorabilidad como cargo público. Cuando la señora Rudy le dio por sacarme que yo era amigo de terroristas, o cuando el señor alcalde me dio por decir que yo era amigo de los del Grapo, o cuando ustedes se han atrevido a decir burradas y barbaridades, burradas y barbaridades que luego no se, atre no se han atrevido a sostener. Porque cuando yo fui a anunciarle a la señora Rudy la interposición de una querella, un acto de conciliación previo a una querella, dijo, uy, uy, uy, uy, voy a mandar una carta, aquí no ha pasado nada. Y cuando pasó con el señor Pablo Casado, ocurrió otro tanto. Recuérdelo, señor alcalde, que ahí yo ya ¿eh? hice, un borrón, hice un borrón y cuenta nueva. ¿eh? Vamos, vamos, a, vamos a ver si los gestos de, de altura política los, los sabemos mantener en la memoria de cada cual. ¿eh? No puede ser, no puede ser utilizar a los, a los muertos y a las víctimas para hacer campaña política. Esto no puede ser, lo tenemos que desterrar. Y yo he ido a actos de víctimas del terrorismo de ETA y me he tenido que, que oír discursos en los que parecía que eran, iban, i, estaban siendo animados a reproducir las posiciones del Partido Popular, o las posiciones más retrógradas del Partido Popular. Y luego el Partido Popular sistemáticamente ha utilizado a esas víctimas. Y eso no es de recibo, hay que separar. Las víctimas, el dolor que han sufrido, para que precisamente haya, para que pueda haber una reparación, una recuperación de la memoria y un reposo sosegado sobre, sobre lo habido y sobre lo que hay que denunciar, que todos los muertos por violencia deben tener una justa reparación y una justa crítica por parte de los responsables públicos.